Bienvenidos a satoshifactory.com. En este vídeo te traemos una nueva oportunidad de la mano del Exchange Binance. Se trata de la posibilidad de generar hasta un 55% de beneficio gracias a la criptomoneda BNB, ya que actualmente están en su quinto aniversario y tienen varias campañas promocionales realmente muy interesantes. Y bien, antes de nada, como siempre, para poder aprovechar este tipo de oportunidades, recuerda que debes tener tu cuenta creada y verificada en Binance. Es muy importante. Hay muchísimas opciones interesantísimas para poder ganar criptos totalmente gratis además de muchísimos premios etcétera te recuerdo que Binance es el exchange número uno que existe en la actualidad su criptomoneda BNB que es la que estamos hablando en este vídeo para obtener el beneficio del 55% es prácticamente la número 4 o la número 3 de todo el coin market cap ya que si vemos las principales tenemos Bitcoin ethereum Tether, USDC, que básicamente son Tether y USDC, dos stablecoins. Por lo tanto, tendríamos a BNB en el puesto número 3, ya que sinceramente estas dos únicamente son herramientas para poder congelar el precio de la volatilidad de cualquiera de las otras criptomonedas. Por lo tanto, tenemos a Binance en el número 3. También, si queremos ver otra opción aquí en la pestaña de Exchange, tenemos también ordenado por volumen de capitalización y demás, todos los exchanges que tenemos en la actualidad y como puedes ver Binance es el número uno con una notable diferencia con FTX que es el número dos Coinbase etcétera todo esto nos da unas garantías muy potentes a la hora de invertir o a la hora de mover nuestras criptos dentro de Binance como siempre esto no es consejo de inversión ni nada por el estilo recuerda que siempre debes realizar tu propia investigación pero bajo nuestro punto de vista consideramos que es un exchange muy potente si no sabes cómo crear tu cuenta y demás te dejamos un vídeo por aquí arriba en el cual te lo explicamos todo de forma súper y bien, las promociones que tenemos normalmente activas dentro de Binance las podemos encontrar tanto en sus redes sociales oficiales como también directamente en la home del de propio Binance con nuestra sesión iniciada. Tenemos aquí la oferta de ganar 55,5% de BNB, pero es que también tenemos otra muy interesante que es trading sin comisiones con un montón de pares. Esto también es para celebrar el quinto aniversario. La verdad es que es una opción muy, muy buena. Tenemos 13 pares distintos. Por ejemplo, tenemos BTC AUD, BTC BIDR, BTC BRL, etc. Tenemos muchísimas opciones con monedas fiat y demás para comprar sin ningún tipo de comisión todo esto también va a ser por tiempo limitado por la celebración del quinto aniversario como ya hemos comentado por lo tanto te animo a que crees tu cuenta recuerda que siempre vas a tener un 20% de descuento usando nuestro enlace y también en nuestro canal y grupo de telegram vamos compartiendo todas y cada una de las promociones que consideramos que son interesantes acerca de Binance. volvemos al banner principal y para ver la otra opción la que nos interesa acerca del 55% de beneficio clicamos aquí y nos va a explicar todas y cada una de los detalles nos dice que esta promoción va desde el día 5 de julio hasta el próximo día 19 en este caso nos quedan poquitos días pero la vamos a poder aprovechar de todos modos también nos dice que para acceder a esta opción debemos clicar en esta pestañita de staking bloqueado clicamos en esta opción y nos lleva automáticamente para que podamos hacer el staking bloqueado de todas las criptomonedas que tenemos disponibles debemos buscar los, el símbolo del bnb aquí lo tenemos y nos aparece la criptomoneda y le damos a check a continuación debemos seleccionar el número de días que queremos tener bloqueado nuestro BNB, nosotros lo vamos a hacer durante 120 días ya que el resto de opciones están agotadas, por lo tanto le vamos a dar a 120 y nos dice que el mínimo debe ser 0,5 BNB. Vamos a dar aquí a 0,5, Nos parece más que suficiente ya que deberá estar bloqueado durante este periodo de 120 días, creo que tiene una penalización, no estoy al 100% seguro si lo cancelas antes de que transcurran estos días, por favor si tú estás seguro déjamelo en los comentarios, también si te gustaría que habláramos sobre alguna parte específica déjamelo abajo, si vemos que hay mucha gente que lo demanda realizaremos un vídeo respondiendo a estas dudas o respondiendo a cualquier tipo de cuestión que desee la comunidad bien le damos a aceptar términos y condiciones también le podemos dar auto staking. de esta forma todo lo que vayamos generando irá sumándose irá generando un interés compuesto es uno de los secretos de la vida para poder vivir de tus intereses básicamente y le damos a confirmar a continuación debemos aceptar términos condiciones etcétera vamos nuevamente a confirmar y listo ya tenemos nuestro medio bnb durante 120 días haciendo staking poco más que añadir hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado y servido esta información recuerda que tenemos varios airdrops activos como por ejemplo el de bruno wallet el cual te está regalando 14 dólares en ethereum de forma totalmente gratis y tenemos algunas opciones bastante interesantes así que nada poco más que añadir espero que te haya gustado el vídeo si es así como siempre te agradezco que te dejes un buen like que te suscribas al canal es completamente gratis y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido Recuerda que estamos viajando por Vietnam, tenemos también nuestra cuenta de Satoshi Travel, te dejaré todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo. Vamos a estar compartiendo información de cómo viajar por el mundo gastando nuestras criptomonedas, para ello también utilizaremos la tarjeta de Binance Card y tendremos muchas sorpresas y muchas cositas súper interesantes. Te animo a que nos sigas por allí, te dejo todos los enlaces abajo en la descripción del vídeo. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.